La Biblioteca del Congreso Nacional presenta... 109 parlamentarias. Hoy, Inés Enríquez Froden. En mi calidad de primera mujer que representa los intereses del electorado femenino de Chile... Desde sus primeros años de vida, la política fue una parte fundamental de la cotidianidad de la militante del Partido Radical, la abogada Inés Enrique Froden, quien era integrante de una distinguida familia penquista, intelectual y política del siglo XX. Tras cumplir un año como intendenta de la ciudad de Concepción, Inés Enríquez decidió postular a las elecciones parlamentarias complementarias de 1951, las que ganó con 16.935 votos, que la llevaron a convertirse en la primera diputada de la historia de Chile. En sus 14 años en la Cámara de Diputados, donde estuvo desde 1951 a 1953, y posteriormente, desde 1957 hasta 1969, destacó por su defensa de la infancia y su rechazo por el trabajo infantil, denunciando las condiciones de miseria, peligro y vulnerabilidad a las que se exponían los niños y niñas. Su paso por el hemiciclo no estuvo exento de dificultades, debido al fuerte machismo imperante en la sociedad chilena, el que no tuvo miedo de enfrentar y denunciar. e interpretar los verdaderos intereses del pueblo, de dirigirlo hacia su auténtico bien y de ninguna manera una función encaminada a halagar a las masas y de ser dirigido por sus ansias confusas. Intervenía en la Sala en 1952. Esa valentía para transmitir sus ideas se reflejó en los proyectos de ley que presentó durante su trayectoria legislativa entre los que se encuentran uno relativo al divorcio, que nunca se tramitó, además de normas para el pago de asignaciones familiares y la protección de la infancia. Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso, puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl